Lo primero, buscar la página de descargas de MySQL Descargamos la versión más pesada que tiene todos los elementos necesarios para su funcionamiento de 430 megas No gracias, solamente queremos iniciar nuestra descarga Lo normal es que aparezcan una o dos ventanas modales solicitando permiso del sistema en mi caso como ya estaba instalado, es posible que la ventana que les aparezca sea un poco diferente a la mía. Simplemente le dan Next en todos los apartados. Les va a pedir configurar un usuario y contraseña. Si es para uso local, recomiendo que sea una contraseña sencilla. Si luego deben hacer un deployment sería bueno darle una contraseña con mayor dificultad. Dejamos el nombre del servicio por defecto, mysql80, el puerto por defecto 3306. Una vez finalizada la instalación vamos a tener a nuestra disposición la herramienta mysql workbench para poder comenzar a trabajar. Si nos dirigimos al apartado de servicios del sistema podemos encontrarnos con MySQL 80, iniciar, detener o reiniciar el servicio.